Con esta calculadora se puede calcular todo tipo de raíces de forma muy sencilla. Vamos a empezar con este ejercicio que se calculan raíces exactas. La raíz cuadrada tiene este botón aquí dedicado y por lo tanto podemos escribirlo directamente. Da 4. Para la raíz cúbica tenemos que pulsar Shift. Aquí nos aparece la raíz cúbica. La raíz cúbica de 8 es 2. Y ahora vamos a hacer una raíz quinta. Para hacer la raíz quinta tenemos que presionar esta tecla, pero pulsando antes shift sí. Y vamos rellenando los números. Aquí nos da 5 y con la tecla del cursor nos pasamos al radicando y escribimos 32. Y nos da 2 de resultado. Y vamos con la última. Podemos escribir primero el exponente y luego pulsar la tecla de raíz y ya nos pasa directamente al radicando. Esta cuenta, por las propiedades de los radicales, nos tiene que dar 3 al cuadrado, que es 9. Muy bien, sabemos que todos los radicales se pueden convertir en potencias, utilizando esta fórmula que tenemos aquí. Por lo tanto, voy a calcular los mismos ejercicios que antes, pero utilizando la notación de potencias. Veamos, 16 lo vamos a elevar a un medio. Esto es lo mismo que hacer la raíz cuadrada. Y nos da 4. Ahora vamos a hacer 8 y lo elevamos a un tercio. Vamos a escribir 1 dividido entre 3, que es lo mismo y es un poco más cómodo de escribir. 2. Y vamos con una más, 32. Lo elevamos a un quinto. Y nos da 2. Bueno, y ahora vamos a hacer algunas cuentas para justificar. Que, por ejemplo, 5 elevado a un medio es lo mismo que la raíz de 5. Bueno, pues comenzamos. Escribimos 5 elevado a un medio y lo multiplicamos por sí mismo. Si lo multiplicamos por sí mismo, esto es calcular el cuadrado de un número. Bueno, pues el cuadrado de ese número es 5. Por lo tanto, este número debe ser la raíz cuadrada de 5. Vamos a hacer lo mismo, pero con una raíz cúbica. Tenemos 2 elevado a un tercio, lo multiplicamos por 2 elevado a un tercio y una vez más por 2 elevado a un tercio. Por las propiedades de los radicales sabemos que se deja la misma base, 2, y se suman los exponentes. Un tercio más un tercio más un tercio nos da 1, 2 elevado a 1 es 2. Por lo tanto, un número que multiplicado tres veces de 2 tiene que ser la raíz cúbica de 2. Bueno, y ahora vamos a efectuar más cálculos aquí, tanto con potencias como con raíces. Empezamos con potencias. 32 elevado a 3 cuartos nos da un valor de 13,45. Y ahora vamos a hacer el mismo cálculo con radicales. Traduciendo a radicales, esto es una raíz cuarta de 32 elevado al cubo. Y nos da lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, 23,78 lo elevamos a menos 2 quintos Menos 2 quintos. Y esto nos da 0,28. Lo vamos a hacer con radicales. Esto es una raíz quinta. Y dentro nos aparece 23,78, que tiene que estar elevado a menos 2. Y nos vuelve a dar 0,28. Bueno, y finalmente vamos a hacer una operación combinada. Simplemente la escribimos. Y la calculadora se encarga de realizarla. La raíz de 5, salimos de dentro del radicando para poder seguir escribiendo, más 6 por una raíz quinta, escribimos la raíz quinta, de 9. Y nos da el resultado en decimal.